¿Has visto cómo ha empezado la semana? El lunes, el 11 de febrero, un día súper bonito, súper potente este año. Sí, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ha sido como más difundido este año que otros en redes sociales, en medios de comunicación de diversa índole. Y que es algo que, no es de, que lleva ya cuatro años. Fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de la ONU. Sí, y a pesar de que, bueno, tiene un corto recorrido, ha sido como muy potente. Eso significa que, bueno, yo lo veo como que nos estamos dando de que es un momento de cambio, un momento en el que tenemos que dejar de lado esos estereotipos, esas diferencias de género. Sí, yo creo que es, hay que retomar las palabras del secretario general de la ONU, que cuando se proclamó este día y se inició todo esto... Eh, eh, apostaba por, por inculcar a la niña como un me y hacer un mecanismo de cambio y demás. Sí, de hecho eh, creo que alguna vez lo hemos hablado, eso que tiene que empezar a eliminarse la segregación del control de las necesidades, ese decir a los niños o a las niñas lo que deben de hacer o lo que hacia dónde van sus competencias en función de ese hecho que tiene, cuando bien sabemos y además la ciencia ha demostrado que todo ello va a en función, no está basado en, en el género, que es un hecho cultural. Sí, es algo que en las redes sociales se ha denominado como brecha de género y demás, y ahora mismo está en bastante auge y demás, pero yo creo que en esta debemos retomar un poco cuál es ese concepto, qué es el género, porque es algo que no queda suficientemente claro y creo que es, es un concepto a analizar y desde el punto de vista de, del cuidado verlo. Pues sí, el género realmente es una variable básica de cuidado que al fin y al cabo es una manifestación del cuidado, del comportamiento que llevamos a cabo en nuestras competencias y nuestras necesidades, tanto pero que está marcado por un, un contexto sociocultural. Entonces poner límites a nuestro desarrollo por un hecho sociocultural que nos dice cómo dirigirnos en la vida, creo que, que no debe de ser así, sino que realmente cada uno de nosotros tiene que potenciarse lo máximo que puede indistintamente del sexo que, que tenga. Realmente sería como apostar, podríamos decir, por un género neutro, un género adaptativo. Sí, es cierto, es hora entonces de, de superar ese convencimiento de que desde la infancia se les va inculcando a las niñas que tienen que seguir una línea de desarrollo adecuada con lo que es, con, con, su, con su sexo o lo que sea y que ya suena pasado y una limitación que, que les lleva a limitar esa capacidad de imaginación y es que la historia nos ha demostrado que, que ha habido mujeres de gran calado y con, con fuerte con fuerte influencia sobre los desarrollos históricos sí por ejemplo eh, últimamente estoy conociendo a Ada Lovelace ¿No? que fue, sí. ha sido realmente la primera programadora, tiene una historia súper interesante sí. pero igual que ya hay miles de mujeres que han sabido aprovechar la ocasión ese Kairos para poder hacer sus propósitos finales pero es cierto que ha habido muchas mujeres que se han quedado en el camino y además el reconocimiento a esas mujeres que han logrado esquivar eso, esas barreras para llegar a su propósito no son reconocidas igual que, que en, en el caso de los hombres a día de hoy Sí, parece que hemos mejorado mucho pero a pesar de ello solo el 30% del personal científico eh, es mujer, entonces creo que ahí hay una. Un, eso claro, que hablo retomando lo anterior, que es una brecha de género que existe y es una realidad, y es con lo que en este día hay que enfatizar en acabar con ello. Sí, porque es cierto que en el contexto europeo-norteamericano. Todavía sí que esas limitaciones o esas desigualdades parece que se han ido desapareciendo un poquito más, pero lo que tenemos que ver es que a nivel mundial eso no ha ocurrido todavía, que todavía las, las barreras son demasiado grandes. Sí, y es curioso que dentro de ese personal científico o lo que sea, siempre está, la mujer aparece más centrada en los aspectos de las humanidades o las ciencias de la salud, y no tanto en otras disciplinas que parece que están marcadas más por el sexo. Y más hacia lo masculino, que se relacionan con lo masculino. Sí, casi que nos podríamos plantear que hasta qué punto nos condicionan desde el nacimiento para elegir una u otra línea. Pero creo que sí, que todo eso tiene que, que empezar a desaparecer para potenciarnos. Y si no, miramos a nosotros, que nos tenemos a de la salud, eh, a quién se les reconoce más. ¿Qué, ¿Qué líderes tenemos si realmente son esas mujeres? ¿O realmente tenemos un recorrido científico marcado por el, por el hombre, como, aunque hayan hecho grandes retos, pero no conocemos a mujeres? Sí, de hecho en, en nuestra disciplina, en la enfermería la mayoría de, a lo largo del este ha estado marcado por el sexo femenino, mientras que la medicina por su parte era masculino y sin embargo esos roles ahora parece que se han invertido y estamos en, un, en una vorágine de cambios que parece que no se aplica al resto de disciplinas. Sí, creo que eso tendría que empezar a, a llenar el resto de las disciplinas, tanto tecnológicas como de ciencias, de, la, de ciencias sociales, que creo que sí que empiezan a haber más hombres. Y es que yo creo que poquito a poco empieza a haber la igualdad. Es decir, sí. sí que quiero ser optimista en el que el cambio se está produciendo. Poco a poco van llegando mujeres y no por eso creo que haya una limitación, sino que todo lo contrario. No, no. Sí, de hecho estoy convencida de que a partir de que esa igualdad se haga efectiva en la de nuestra sociedad, de que mujeres y hombres tengamos los mismos accesos, etcétera, y se promueve la, se promueve la igualdad, podemos alcanzar también esos objetivos de desarrollo sostenible que también promovía la ONU por su parte, ¿verdad? Y que estos a su vez harán que tanto la mujer como la niña eh, sea sea prácticamente en la ciencia un elemento eh, distintivo y demás y que, sí, y que sea una realidad. Sí. Creo que además el mundo está lleno de preguntas, preguntas que eh, eh, promueven o que desde luego mueven el interés tanto de hombres como de mujeres, sería incapaz de pensar que esto que estamos viviendo, la realidad o pues, el mundo, nadie se plantea ninguna pregunta. Sí, y es algo que, que la historia nos enseña a través de una figura como es la Patia. ¿verdad? que ya fue zona una un de eminencia en aritmética, en astronomía, en mecánica, y que consiguió en su época, en la Antigua Grecia, consiguió tener una cátedra que se asemejaría a lo actual. Y es una reivindicación por parte de, de lo femenino de, de una figura como tal y que parece que no se ha vuelto a repetir hasta los últimos, los últimos siglos. Parece que ha tenido que haber una, un, una cantidad de siglos en la que parece que esa que no han emergido figuras de ese tipo y de ese calibre sí de hecho habría que preguntarse cómo hubiera sido la humanidad si incluso la ciencia pero sobre todo la humanidad al fin y al cabo si la mujer hubiera tenido un papel más relevante y más destacado en el mundo de la ciencia sí hay tantas cantidad de mujeres que han sido olvidadas pero sobre todo hay que recalcar que que los nombres propios aparecen solo a partir del siglo pasado o de hecho, me alegra que, que cada vez podamos ver más mujeres que se doctoran y que, y que llegan a, a, a, a apostar por sus estudios de investigación y a continuarlos, a seguir en el camino. Sí, eh, de hecho yo creo que es que, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades desde la infancia, como puede ser la educación pública para todos, ha facilitado todo este camino. Sin embargo, también hay que plantearse eh, aspectos como el de la enfermería, donde el eje principal es el cuidado, como parece algo trivial, algo reproductivo, al fin y al cabo no tiene la misma repercusión que otro tipo de ciencias. Entonces, eso también tendríamos que plantearnos. Sin embargo, es cierto que eh, la mujer está consiguiendo plantearse ambas cosas en un papel ambiguo o diferente en la ciencia. Por ejemplo, tú eres enfermera y a la vez estás haciendo un doctorado en Ciencias de la Computación, en Ingeniería Robótica, ¿y cómo llegas a plantearte ese camino? Sí, sobre todo yo creo que recuperando el tema de la educación, creo que pertenecemos a otra generación diferente, eh, hemos sido educados en un paradigma que por suerte nos ha permitido eh, tener una, una amplia gama de posibilidades y de elecciones. Entonces sí que es verdad que, se, que ya se permite que o no está mal visto desde el punto de vista social, que se esté interesado por los videojuegos o por la electrónica. O, entonces eso hace... Que, que podamos un poco aunar esas, algo que, que por naturaleza parece que había pertenecido al, gen, al sexo femenino, como puede ser el, el aspecto del cuidado, sí. y aunar una cosa con, con la electrónica o la informática y hacer un, un tándem que pueda funcionar. Sí. Aquí otra de las preguntas que vienen a solayo de todo este tema es ¿qué es ciencia? no mm. Y podríamos ahí recuperar un libro que me acuerdo que eh, tenía yo, bueno, que me encargaron de eh, estudiar en, cuando estaba en la universidad, que es eso, llamado Ciencia de chávez Y después de unos años ya, creo que la ciencia al fin y al cabo es descubrir cosas, pero sobre todo preguntarse los por qué. Y luego ya eh, vendrán los desarrollos, pero sobre todo preguntarse los por qué Sí, por tanto, todas las preguntas que nos podamos plantear estarán en función de qué paradigma nos, nos situemos y por tanto las repercusiones que, que eso tendrá. Y en ese sentido, ¿qué supone eh, la mujer en la ciencia? ¿Qué le, qué le da? A la, qué, le, ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le puede llegar a aportar? Pues yo creo que la mujer en la ciencia es un parece ahora casi extraordinario, pero que tiene que ser cada vez más normalizado. Porque puede llegar a cambiar el paradigma de la, de la ciencia, ¿no? Hacerla una ciencia no tan cartesiana, no tan atomizada y ver mucho más el conjunto, el global. No porque la mujer no sea capaz de ver el sector o la parcela, sino porque es capaz además de verlo lo que diríamos holístico, integrado y sobre todo hacer una ciencia mucho más colaborativa. Tiene ese bagaje histórico-cultural que le permite hacer que la ciencia sea mucho más extensa y, y ver toda una serie de matrices, relaciones, que a lo mejor desde otro punto de vista se queda un poquito más acotado, limitado. Estaríamos hablando entonces de un cambio de paradigma a nivel un, un tanto extrínseco se podría decir, pero un cambio de paradigma. Sí. Y creo que si finalmente el hombre y la mujer son igualitarios en la ciencia, haremos que la ciencia sea más rica, pero como hemos dicho antes, que la humanidad sea sobre todo más igualitaria, que sea eh, además más sostenible, que al fin y al cabo para lo que estamos aquí es para hacer un mundo mejor.